En este vídeo, y hoy estamos aquí para jugar el, servi el servidor. Ahora voy a activarme el chat y vamos a ver en el servidor de veranito que no voy a pasar el, el No es hecho para eterno ni nada. Os voy a pasar el la Voy a vamos a, a activar el chat de voz y nos vamos a ir con todos y como estáis escuchando, es de piñar. Esto es un evento que hacemos nuestro grupo. Y si queréis ver más vídeos en el servidor, no más tenéis que darle reventarlo a un gran, gran, gran, gran, gran likes. Y que empezamos con el vídeo. Toma, ahí tienes un. Oh, ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Me quieres matar ahí! ¡No estoy haciendo nada! ¡Sí, así, sí! ¡Qué sí. gracia! Sí. Vale, no te voy a decir. Espérate un momento, déjame equiparme. pate pate, Es verdad, no. Ponte, ponte en esta esquina, oso, para que no te rompan la armadura ni nada. ponte, vos, ponte ahí. Una cosa, Choco, dame una flecha, porque si tiene infinidad, ¿de qué te sirve? ¡Verdad! ¡Dame señora ¡Aguí! ¡Solo picar el ¡No! ¡Ay, tu flecha para tener porque tienes infinidad? ¡Slacker, ven! ¡Te quiero dar algo! ¡Ven, ven, ven! te quiero dar algo! ¡Ven, ven! ¡Te ¡Ven! algo! ¿A qué me refiero, Panic Potion? Ya sabes Ahí tenés una flecha, doy. Y cuando termine, ahí ponete ahí, porque les quiero separar a ustedes dos, porque sé que ustedes se pelean mucho Doy ponete ahí, voy a ponete ahí, ponete acá Te pones acá, ahí te pones acá, ahí te pones acá, ahí te pones acá Ponete ahí ¿Qué? algo para salir! ¡Ay, Dios! Dios... Oliver, deja... A ver Ahí está, ahí tenés. No matéis, no matéis, no matéis! Equípatelo todo. No, no, no, no, no, no. ¿Pueden dejar! De <ríe> ¡Rompe el barco, rompe el barco! le Pop, pero Dios dejen! Señor el barco! ¡Señora Bobby, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! de <risa> pero cómo no vais a, a subir sí. si ya no tenéis nada un barco <risa> hijos de puta señora Bobby, para señora estoy a hacer quelear porque te quitaron la mayoría de cosas Toma, agarrarlo todo de vuelta agarrarlo todo de vuelta Eh, no espera puedo bajar abajo pero rompes aquí rompes <risa> aquí no es que estoy haciendo para <risa> Lo rompes falta cómo se llama una una no no pero nada metete acá metete acá Bien, eh, negros. Flacker, metete abajo. Flacker, metete Ay, abajo. Me falta, me falta la flecha. Bueno, ah, claro, toma la flecha para, para tener. Porque tenés infinidad, toma, ahí tenés. Pero metete ahí. Ok, siguiente. Barra No tengo nada. <risa> Uy, no sé cómo subir. Toma, rico, me están pegando. <risa> ah, pues ya, Le dije, espera que voy a subir. ¡Pum! me subí. <risa> Agarra todo y cuando termines, eh, te voy a dar una flecha para que tengas infinidad. Mate. El mate. Y la pánica. La pánica es para regenerarte al instante. Por si estás en peligro. Coco, tepíame. Pará. Eh, vení, es la que, ponete acá. Ponete acá, Slacker, ponete acá. Estoy en la base. Y, y equipate todo ahí. Barra TP. estoy en la base, TP. Ok, pará. Eh, ah, claro, no, soy un pelotudo. Luigi, Luigi, Luigi. Luigi. Ah, ah, ah, ahí tenés. ¿Tenés? Eh, espada de no no no no, no, no, no, no agarres nada, no agarres nada. Vale, ahora sí, agarrarlo todo. ¿Eh, ¿Por qué? ¿Qué me puedes dar mi bote?! de Por favor, que lo necesito. Luego para estoy Nacho, ponete acá. Nacho, ponete acá. Te doy una flecha para que tengas eh, la infinidad. Por si te quedas la las flechas, estas espectrales. Metete ahí para que para que no pueda robar nada. A ver, para hijo puta. <risa> para hijo puta. Eh, y Oliver, ya están dos en sus cápsulas. ¡Oh no! ¡Ay ¡Ah, no! Estaba picando un ¿Qué quiere? Oliver, eh, toma ahí. parece lado que le dos, dos? Al lado mío está el al lado de dos. Ahí tienen un montón de cosas ahí. Ok, Oliver, eh, tomad una flecha para la infinidad y metete ahí en la caja. Pero te metes acá, te metes acá, Oliver, te metes acá. Ah, sí, ya me voy a. Ok. Eh, para que regenerame, yo también voy a equipar porque yo también voy a jugar. Eh, uy. Regenerame, regenerame, regenerame. Para eh, ahí, les doy. Para, me voy a Para que tengan regeneración. Ahí está. Eh, ok, para... Vamos a hacer esto Eh, hey, yo tengo fax... ah, oh, sí, esto El chico, te me habla mi jaula Blu, ¿por qué sale mate? Mate argentino, guay Acá somos de calle. ¿Qué pasa? No, le Porque fue, abrí, chocó, abrí, chocó, ¡Ay, para! Me has a rapear Ok Voy a okay. quitar esto esto Me voy a preparar, vayan preparándose sus cosas todo ahí Y... Ah, le voy a dar dos uh, filetes. Este eh, No. Cooked, barra bajas, beef, 128, como que no se le acabe. Y... ¡Ay, ¡Oh, Dios! ¡Mi casita está ahí, No pueden dejar de dispararse, se le va a acabar el arco. no veo nada! ¡No me ¡No! He <risa> ¡Dios ¡Dio la flecha! <risas> okay. eh, va, no, el, el que... no, dejen de pegarse, dejen de pegarse, dejen de pegarse el que... Pe... Okay. Para... Ah, wey, bloques. ¿Qué no pedaste? Necesito comida, si no no puedo correr. Eh, espero, ¿te dije ya filetes? No, no va a dar... Vamos a nosotros. no para, tío, te lo juro, tío. Joder, Doggy, ¿por qué seguís pegando, pelotudo? Ahora te vas fuera del evento. Y encima está muteado. Hola, hola, hola, ¿qué hiciste ah, que... No, ahora te vas fuera del evento, Dodi. ¿Qué pasa? Tú que no escuchas nada, que viene un momento. Dodi, te están diciendo hace media hora. Menos, no, Pónete los entonces, ahora no jugás el evento por pelotudo. Bueno, chau Aaaaaah Estoy ¡Plea! ¡Déjeme pegar, Nacho! ¡Déjeme pegar! No se dejó hinchar las pelotas Me ha dicho gay ¡Es un pelu huevo! ¡Pulea! ¡No te lo haces nada! Chaco, ¿podés pelear en plan? ¿De ching? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me está pegando, me está pegando, me está hinchando las bolas, me está hinchando las bolas Pero vos se jode ¡Va a ¡Puta que te parias! Vamos. ¡Ah, no, ya está! cabrón! ¿Qué haces? ¡Dejen de puto pegarse! ¡¿Por qué?! güey? déjenme pegar. hinchar las bolas! Mira la pared como la tiene, tío, detrás tuyo! ¿Pueden dejar de pegarse? ¡Ya te quito, hijo, hijo de puta! ¡Eh, me ha pegado Nacho! me ha pegado Nacho! ¡Qué tiquito! ¡Piu! ¡No! ¡Piii! Sí. ¡Pero después! ¡Tú, acá! De... ¡No, después tú. De... No, ¡Dejarlo en paz. Me romper el escudo. Sí, pero ¡Es Popin, tío! ¡Oh, me está primando! ¡Date! Popin, Poppins, Popin! Poppins, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! un par de ¡No! ¡No! ¡No! a ¡No! ¡No! ¡Pero ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! a Empezó, bueno, Dale. No, ah, no, hombre, ¿Qué ¿Qué me pegando, me están pegando el si se me merecía por Marigón. Acá está al fin encuentro. Ah, nacho hijo de puta. A ver intenten pegarse. Poder, qué joder, encantarnos no, el escudo, encantarnos el escudo! Ah, vale. Ok, gente, ve, prepárense En Eh, ah, la guardo un poquito para por si la paniqueas Tres, dos. 1 OHHHHH Guarda en y a pegar como loco Dios A ver, no te lo tengo que hacer. ¡Come, come! ¡Come! tengo uno! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! Eh nice. No ya sé. Es hasta que se le rompa. Ah, vale. Ok, second round. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver. Le voy a dar a todos una shulker para que guarden sus potens. O lo que ustedes quieran. eh, Les voy a dar a todos una shulker para que se guarden ahí todo lo suyo. Eh, quién vino, quién fue el troll que me quiso venir a robar. Se pueden ir de acá, está mi shulker. Por favor, no miréis mis cosas. No, sí, también le voy a pedir eso. Al que robe lo baneo. Al que, ro al que robe lo baneo. Sí, no, no, no. ¿Quién? No, pero no sé. Ya se ha ido corriendo. Pero ya me la vuelvo a poner. Señora Bobby. Ah, bueno, segunda round. Le di a todos una shulker, ¿eh? No, si sí saben, también. ¿Dónde? Le no di una shulker. Pegar. Los que tenía el inventario, lleno los que tienen el inventario. tienen no se ha la shulker. Mira, aquí tengo una. Ah. Está bugueado, está bugueado. Ah, cierto, solamente pueden agarrar los que, tienen, los que son dueños de la shulker Ah, qué bien, eso. Sí, ya lo sé. A ver, a ver. ¿Te ¿Te está que Nacho no creo que pueda agarrar igual. que Nacho me ha robado todo. ¿Te te nah, robando, me estás ¡Eh! ¿Te ¿Te robar, ¿Te ¿Te ¡Me está robando! ¡Me está robando! Recomendaría de robar que... porque dentro de entre un poco va a pasar algo. No, no, no. no, no, no, no. Para, para, para, pata pata pata para, rápido! para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, a Mano tengo el doble! No, Choco, ya te veo no, un ser... bloque de comandos en tu mano. No, no. Los huesos. Choco, nada. Me Alguien me da la cabeza, Me falta un. ¡Oh! O a sea, una partida buena ya lo quito. Bueno, Choco, saca detrás. Es He mucho. Baños públicos oh. en África. <ríe> El público sí. se ha picado. Eh, Aquí se está traqueando todas las pero... yo... ¿Sí? preguntas. Me está viniendo todos y entonces yo les... Eh, me voy a, a la esquina, así me vienen todos y los pego de uno. Me tomo un mate y así los mato de un golpe Es verdad, tío, si tomáis un mate podéis hacerlo. ¿no? le a uno a los, a los pies. Mate. ¡Ayúdame también, no, Tómese un mate y pónganse como locos a pegarnos. ¡Uf! se te rompió el casco, Nacho. ¿Todo a mí? Y me puse una cabeza, otro? Tírame otro. Uh ah. mira lo que hice. Tirame el cuadro. Si les tiré todos, se mueren. Oh, si le tiráis una panic potear a los esqueletos, se mueren todos de una. Ah, yo lo tengo. Lo, lo digo de verdad. Ah, claro. Ojo, ¿me, me das armadura, por favor. Oh Dios, tengo la armadura rotísima, no lo okay. sé. Eh, para, le voy, hacer, le voy a hacer un truco, le voy a hacer un truco, le voy a hacer un truco. Eh, pónganse todos el casco, que le voy a encantar con reparación. No Dios, oh, mira, el, mira el casco, choco, choco, mira el casco. Bueno, pero, pero, pónganse el casco en las manos, pónganse el casco en las manos, todos. Mira, mira, pónganse, mira, mira. Se pone mano, el casco en, en la mano, en la mano, el pónganselo, pónganselo en la mano normal el casco, pónganse en la mano normal. Eh Nacho, el casco, Nacho, el casco, no no, No, tengo, no, no toma. No. No, no, no, no, no, no, no, the... Toma. la mano, el casco en la mano. Toma. No me dieron ningún casco. No, man, ah, sí la popis, toma. Y toma, porque vos no tenés ni, ni eso ni eso. Eh, oso no. Ah, tiene los cascos, claro. Tiene todos los cascos. No, no, oso, oso, ahí digo, choco, choco, choco, mira esto, mira esto, te voy a soltar todo mi hermano. No, no, quédate la quédatela. Ah, Nacho, ya no puedes ir dándoselo, te vas del evento. Está rotísima, está rotísima, parale, está a un toque, parale. está a un toque igual. <risa> ok, póngase todos el casco, pónganse todos el casco en la mano. Yo vengo la reparación, que a mí me pido... Tomen una ahí, tienen reparación, reparación, vez, otra vez, otra vez, otra vez. reparación, reparación. Y el último. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez reparación ahí, ok, y ahora falta la pena. Otra vez, otra vez, otra vez. Estoy bien chicos, no voy a decir. Estoy espameando. Listo, avísame cuando ya, eh. avísame cuando dale, ya esté. Sí, sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ya estoy siguiendo tú? yo. Listo. Listo yo Lo vez? reparo. Ahora como okay, tomen, para. Eh, ahí ahí les doy para repararse. Ya está. Ya está. Ya está. Ya Ya está. Ya está. Ya Ya está. Ya está. Bueno, listo, ya está, no, no puedo hacer nada más. Ok. Eh, va, van a tocar ahora lo, lo de esto. Los narigones. Los oh, sí. Los argentinos negros. Oh, para que guardo, para que guardo cosas. Déjame, pero, pero, no Sí, sí, sí. Es ya sí. pesado, eh ¿Está tomando no, no, no, no, no, no El mate nos mucho a sacar mucha vida Digo, están traqueando todos Están todos re callados, ¿Quién se te a panic? Eh, quedaron allá arriba la bala no sirve, bueno, solo sirve para matar bichos, porque somos inmortales. Como mal presagio. Tengo miedo cuando volvamos a la liga. Ahora, ahora sí viene algo difícil. Ahora vengo. Dios, ¿pueden parar? de los dos de los de dos de los dos de Pa, pa, pa, pa, pa, pa Aquí viene que tiró la guarda en potio, boludo Uno que tiró la guarda en potio Y entonces de... me ayudó una bocha Chicos, sí, Nacho Nacho, tiro el panic Por si te quedas con un bajo de vida no, no, no, no, no. Eh, mate, mate, mate, mate, mate, mate, tomen un mate, tomen mate para, para sacar vida, para sacar un poco. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! no me... Uy, no. Señor, Popis menos. Bueno, no, mejor lo te peo. Uno menos. Me cago en rebajo. Último, uh, el rebajo no sale de puerta El chifro no está puerta ¡Ah! ¡Me desaparecieron mi yunca! Es verdad choco, por un momento y... me que no tengo más armadura ¡Ah! ¡Me voy a romper el escudo. ¡De pie! De pie, choco, oh, oh, Ahí voy habitan, Dios, choco, pará Dios, Choco, vale, choco se choco. me ha perdido la espada, me hace. Para, no tienen, no, no tienen armadura. No, no. No, ah. yo, yo, yo, yo, no. no. Oh, sos tomá, que veo que te faltan pantalones. Ah, curado. Eh, ah, no ha hecho tomar, no ha hecho tomar. Dios, mira mi armadura, igual lo hubo uno horror con él. Choco, choco, mira esto, mira esto. Eh, para que señora señor le faltan botas y casco. Okay, Toma, ahora okay, okay, para ti, le vamos a dar. ¡Hijo, donde arruinamos? ¡Dos hectáreas de poción a cada uno! ¡Sus acabas por ahí! ¡Reparame mi cosa, papá! ¡Reparame mi cosa! ¡Que están retocados todos! ¿Qué voy a hacer! ¡Vengan! ¡Hijo, danos no, por... dos hectáreas de poción a cada uno y cada oh, Dios, cual se regenera! Okay. A ver, es cuando ya estén, ¿eh? El... ¡Oh, chavales están, están todos? ¡Oh, sí! ¡Y retaco al máximo! Listo no, ya no. está! un poco más, un poco más! ¡Choco! ¡No, no, ya no, no. no! Estaban ¿Qué? todos pegados menos yo, o sea que nadie está. ¿Qué? Estaban todos pegados menos yo, así que nadie está. ¿Qué hablas? Hemos dicho, el que estés aleja, Yo me acerco y me dice, nada, nada, tú te vas. No. Me he ido, porque ya estaba. Pero la, la, todo, están todos ahí. Ah, igual ya, ya están reparados, ¿no? No. es lo que no se le escucha una mierda. ¡Los le voy a subir rubios, un ¡Los rubios! ¡Yo puedo dejar de parar acá! Ey, no anda la panic pollo. ¿Cómo que no va? ¿Cómo que no va? ¿Qué habla? No me anda. No, no, no, no, me, no me da regeneración, hermano. Ah, el Discord. El chat de Sí, sí, te da regeneración. ¡Ah, claro! ¡Claro! Te da regeneración. ¡Claro que tenemos toda regeneración! ¡Claro! ¿Por eso ponemos? ¡Claro! tío? Oh, todo, menos yo. Te no regeneración a todo, choco. Ay, sí, araña del galón! Es que le da muy buena. Sí, araña, araña con fuerza. Eh, sí. ¿Cómo supiste eso? Sí, ¡Ah, sí. panic, ah! Tiene ese panic. no, no! ¿Qué es esto? No, ¡Esto no, no es esto, paniche, nada! Es una araña. Nada. Te pega una y te deja todo. No, ¿eh? Ya, eso ya lo sé. Ya, ¿dónde he hecho, tío? cojones? Joder. Claro que yo no tengo flechas, tengo flechas. Te pones con un arco desde lejos y los matas a todos ¿Ves? Hay una se ha caído Hay otra, otra se ha caído Tengo los guajos grandes que me como los veneno Hay otra ¿Ah? se ha caído Ahí hay un montón amontonadas en la esquina Ahora si lo veo Ahí, Nacho diciéndome de que tenemos todo regeneración como 25 y yo recién acordándome. Qué bueno, Nacho. Ahora por eso te va a llevar 5 totem 5 totem extra. No, con me una me de que ¿Qué? ¿Tú, ¿Qué? ¿Tú, no, vas, no, vas, tú vas a una esquina, tú vas una a esquina, tú vas una esquina, tú vas a una esquina, tú tú vas a una esquina, tú vas a una esquina, tú vas a una esquina, tú ah, no? ah, oh, oh, cuidado oh, oh, a una Dios tú ¡Cabrón! esquina, a esquina, Marquen el spawn. No, ah, es cierto, marquen un spawn. Oh, oh. ¿Por qué se murieron todas así de una? No me pegues, no me te no que me voy a ir un momentillo, un momentito, me voy a ir un momentillo. Va a ser un momento. Usted, ustedes sigan, me voy a ir un momento. ¿Verdad? choco cuánto queda? Eh, no, listo, ya terminé el evento. Ah. Eh, pará. Eh, que cada uno ponga su shulker en cada esquina mi uh, vale, o shulker me puedes tepear ah, no pero e barra tepea roba no chocolate 300 ok para tengo, tengo una idea vayan todos a una a una a una, a una um, vayan todos a una pared vayan todos a una pared y pongan sus shulkers que le voy a hacer barraclear y agarren su shulker te puedes ir a una a una esquina Sí, te ya puse mi shulker Che, Slacker, ¿te puedes ir a una esquina y poner tu shulker? No, pero no guarden todo ahí, pelotudos ah <risa> Solo los totems ¿La, la la Solo eh, los totems y lo que ustedes quieran menos las armaduras y todos los que le di Las panic, no, de no, eso tampoco Ah, el escudo, es verdad ¿Pero, ¿Me puedo quedar el escudo? No, no, dejo acuerdo, no, de Choco, Choco Nacho, ¿cómo te puedo decir de que la armadura no? Y ni las pociones tampoco Lo digo, lo hago, en joda, joda, Choco, no te preocupes Choclo, chocolate, choco, chocolate, Pueden dejar. Ok, llego a ver que pones tu armadura, yo te juro que te van a servir y te van a Choco, vení. Choco, vení. Choco, pisa el piso, toca el piso. Ven acá. Que ¿Sí? Bueno, le voy a hacer barraclear a todos. Guarden su pongan su shulker en el suelo y le voy a hacer recrear a todos. Eh, ahora sí. Y le voy a hacer recrear a todos en tres. Dos uno. Listo. A mí, para mí la shulker. A ver. Listo. Listo, agarren su shulker. Me rompiste? ¿Y yo qué hice? Este mío y está acá. Es que te rompí. El huevo, te, me rompí el juego. Yo quiero barcos, yo quiero barcos. Yo quiero los barcos. Ah, es eh, como era el efecto Junker? este que... ¿Cómo era el efecto este que hacía que los aldeanos venga una raid? En inglés, ¿cómo era? Eh, Barra efecto domen, va a domen, va a domen. <risa> <risa> Tengo, voy a poner el teléfono. Listo, se terminó el evento. en una cual cosa. Ven, ven, ven. Oh, oh, ah. Me puedo un poco. Por aquí, si os gustaba el evento, no más tenéis que darle ahora mismo un gran like, suscribiros y si queréis más episodios. No necesito requisito para ver algunos episodios de la serie aquí haciendo algunos que decir eh, grabo un episodio de algunas cosas eh, nomás tenéis que darle 20, 15 likes a los 15 likes no a los 10 likes no a los 5 likes chicos que viene que vamos a grabar a un episodio un día en un día no en un rato aquí jugando el servidor vale y 10 en el próximo y 10 para un día entero en los chupa croquetas. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.